Fracción de un conjunto. Podemos usar fracciones para indicar cierta cantidad de elementos en un conjunto. Si hay un grupo de elementos, puedes mostrar con una fracción los gustos, las preferencias, los colores. Por ejemplo, en el salón de cuarto grado hay 24 alumnos y sus preferencias en deportes son A un cuarto le gusta jugar tenis. A dos tercios del salón les gusta jugar fútbol. Y a un octavo le gusta jugar básquetbol. Eso es en fracción, pero ¿cómo podemos saber con número arábigo cuál es la cantidad de elementos de ese grupo? Para poder calcular el número que nos dieron en fracción de un conjunto, tenemos que hacer lo siguiente. Es importante que recuerdes la multiplicación. Teníamos en total 24 alumnos. De esos 24 alumnos, a un cuarto les gustaba jugar tenis. Fíjate bien, tengo que pensar qué número multiplicado por 4 se acerca o me da 24. Mm, 6. Quiere decir que un cuarto de 24 es 6. Esta relación la hago multiplicando 4 por 6 me da 24. Fíjate bien, teníamos dos tercios que les gustaba el fútbol. ¿Cómo puedo sacar cuántos alumnos son dos tercios? Piensa, ¿qué número multiplicado por 3 me da 24? ¿Lo recuerdas? 8. Quiere decir que un tercio son 8, pero ojo, aquí yo dije que eran dos tercios. Entonces, ¿8 es correcto? No. ¿Cuánto es 2 veces 8? 16, correcto. Quiere decir que 2 tercios de 24 es 16. Ahora bien, nos falta calcular a cuántos alumnos les gusta básquetbol. Era un octavo, ¿recuerdas? Y teníamos 24 alumnos en total. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 24? 3. Muy bien, quiere decir que un octavo de 24 es 3. Ahora ya sabes cómo mostrar una fracción de un conjunto. Recuerda que esta puede mostrarse con número fraccionario o con número arábigo. Recuerda, si nosotros teníamos... 24 elementos en el conjunto. Si a ese un cuarto le gustaba tenis, un cuarto es la manera fraccionaria de representarlo. 6 es el número arábigo. Es importante que recuerdes que para poder calcular el número fraccionario y el número arábigo necesito la relación de multiplicación. 4 por 6 me da 24. Quiere decir que un cuarto de 24 es 6, pero es importante tener en cuenta el numerador. ¿Qué sucedería si en vez de tener un cuarto, yo te tengo dos cuartos? Como ya sabía yo que un cuarto es 6, tengo entonces que calcular un cuarto más un cuarto, que entonces sería 6 más 6. O puedo hacerlo 6 por 2. 2 cuartos, por lo tanto, es 12.